Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy pero muy bien. El día de hoy vamos a analizar un video que a mí me pasaron ustedes y eh, me dijeron, Emanuel, tienes que reaccionar a este tipo. Es una persona que promueve Omega Pro y ha promovido Omega Pro. Entonces vamos a ver ese video, vamos a analizarlo, a ver de qué se trata el tema. Dejen, es este acá ah, ah, ah, al último voto que hace falta ahí para que ustedes vean el meta entonces eh, muchachos en eh, sí eh, esta información uh -huh. que estoy dando la quería yo porque eh, creo y estoy seguro de que acá nadie va a perder dinero y créanme que cuando eh, todo este cargado vamos a tener una anécdota de algo que cambió la vida de muchas personas a esta gente, el nivel de lavado de cerebro que le hicieron fue algo fuerte, algo fuerte. Porque usted, a pesar de ver la situación, a pesar de ver todo lo que, lo que, lo que, la maraña de mentiras que envuelve Omega Pro, y usted seguir defendiéndolo ya es porque usted realmente le hicieron bastante daño psicológico. También les pido que tengan agradecimiento, porque hay unos líderes que, de verdad, parece que les hubieran regalado uh. acá el dinero y no sean gratos con, con algo que les cambie la vida, yo sé que hay malestares, hay malestares con, con muchas personas, pero está en el liderazgo también decirle a esas personas que darles esa paz y esa, darles esa tranquilidad, hay personas que ahorita están, mi dinero, mi dinero, que lo, y, y si estaban a los 16 meses, perdón si se escucha ruido de fondo, pero es que eh, esto es así como lo grabaron, eh, me disculpan, si estaban a los 16 meses, de pronto y no hubiera pasado nada, estarían ahí calmados, yo les pido un poco de calma porque eh, se está haciendo, ellos están ahí pendientes, eh, eh, los, los, los dueños de la compañía siguen ahí pendientes del bloque, ahorita ya van a pasar eh, las otras personas a hablar de los otros temas, pero yo sí les quiero dar eh, esa, este, o quiero que den ese voto de confianza para que tengamos un poco más de calma, no de paciencia porque paciencia hemos tenido harta. harta. Pero que tengamos un poco más de calma, porque esto sí o sí vamos a sacar todo eh, eh, de, en buen camino. Créanme que eh, yo creo mucho en la energía. Muchos ruidos de fondo, ¿qué fue eso? Y a muchos saben, de pronto cada uno me van a criticar que hay energía, ni que nada, requerimos nuestro dinero, pero ella ha visto eh, los ojos de esas personas. Y si yo no confiara eh, en eso, que yo creo que es energía, créanme que yo ya yo mismo ya hubiera enviado un comunicado. Eh, no como muchas personas que se fueron y hablan eh, lo que no deben o lo que no saben. Y son suposiciones para así llevar. Aquí no ya no ya pasó la época de pensar de que esto eran suposiciones. Eran suposiciones cuando estaban pagando y se les decía que iban a dejar de pagar. En este momento que lleva prácticamente cuatro meses sin pagar. Ya no son suposiciones, ya es una realidad. Llevarse personas para. Realidad que, aunque no la quieran ver, está ahí. Omega Pro, la burbuja explotó y dejó de pagar. A otros lados, donde de verdad tienen que mirar los dueños de esas otras oportunidades, porque todos son oportunidades en la vida, Ajá. ¿dónde están y qué quieren hacer con, con las personas? Sí. Y hablando mal de eso. Como les digo, reitero, acá sigamos, sí. seguimos, seguimos sí, firmes. Voy arriba, eh, yo voy por siempre con, con ustedes. Eh, siempre teniendo la información las personas que, sabe, que están conmigo y que mi equipo sabe que siempre he estado firme y no por eh, eh, eh, haber estado ya en un rango alto voy a abandonar o que me hayan hecho propuestas me han hecho miles de propuestas en este momento pero he estado acá con las personas eh, y ahí es donde se demuestra el verdadero liderazgo, donde son, no era solo ganar dinero, sino ahorita de darle paz, yo sé que muchas personas tienen paz cuando lo ven a uno Muchas no. Acá va a haber ah, de todo después de este Zoom, lo tengo clarísimo. Pero hay muchas personas que sienten paz cuando uno está acá. Y el verdadero liderazgo, el liderazgo principal, el liderazgo genuino, está acá con ustedes. Créanme que vamos a contar solamente una historia porque la vida, recuerden que no es lineal ni es solo para, para hacia arriba. Tenemos baches, tenemos altibajos y en este momento estamos pasando un altibajo que todos, que todos eh, vamos a tener un aprendizaje de eso y eh, lo sé y estoy seguro que va a ser solamente una anécdota de algo que aprendimos y lo vamos a contar también en las tarimas entonces de mi parte eh, muchas gracias Esteban eh, muchas gracias a todos ustedes por asistir eh, ya muy pronto también tendrán eh, eh, tendremos estas esas noticias que todos queremos saber las personas que hay muchas desde noviembre están esperando eh, recibir esas noticias personas acá que de pronto no tenían información porque sus líderes no se las no se las bajan pero hoy quisimos hacer este zoom, hoy en un zoom eh, como alineado con otras personas, queríamos despistar un poquito el eh, enemigo, como se dice, pero hay otros, otros, otros líderes haciendo zoom. Entonces, muchachos, eh, tengan confianza. Queríamos despistar un poquito el enemigo. Confianza, de verdad. Eh, ¿Saben qué persona soy yo? No estoy acá ahorita por el dinero, estoy por las personas. Estoy haciendo todo lo posible, recibiendo la información que es. Eh, la mayoría de líderes que promocionaron Omega Pro actualmente están preocupados porque eh, muchas personas les están cuestionando sus actividades, muchas personas están reclamándoles y por eso es que ellos siguen ahí tratando de dar la cara, pero en realidad es para salvar el cuello. Pónganse en los lugares de los... Eso sí lo quiero dejar claro. Pónganse en los zapatos de los dueños. ¿Y miren ¿Qué harían ustedes si tuvieran todo lo que tuvieron, eh, lo que tienen ellos? que un, Una compañía que tiene un... un... Ese tipo de compañías, ya que él habla de eso, lo que desde el momento que fue creada, desde el momento que, que son concepcionadas, ellos tienen una estrategia de cuál va a ser su época de crecimiento y también van a tener una estrategia de cómo irse. Vean que Omega Pro todo lo hizo premeditadamente. El hecho de crear una falsa alianza con una compañía que se llamaba Pulse, que no se dedicaba absolutamente nada relacionado a lo que hace Omega Pro, eh, crear una falsa eh, eh, alianza, crear un token que está alojado en un exchange creado por Omega Pro, eh, lo, de la, lo del hacker, lo del hackeo, eh, lo de pasar el dinero a un broker creado por ellos mismos. Vea que todo está premeditado desde el principio para que todo esto sea un teatro y que la gente crea sus argumentos un crecimiento tremendo, ayuda a muchas personas y pasa, pasar a esto, ¿ustedes qué harían? Solamente pónganse a pensar, ¿qué harían ustedes si hubieran tomado esas opciones? ¿Hubieran dejado que eso eh, quedara así? ¿O hubieran dicho, bueno, paguemos a los que están ahí, así sea los ladrones? Y ya esto ya no tendría ningún sentido. Entonces, muchachos, eh, de verdad, eh, los quiero mucho. Como les digo, miren un poquito más allá de, de, de que demen ya y... Miren eh, el proceso que de pronto podemos llevar y el aprendizaje tan tremendo que podemos tener en un futuro, porque esto aprendimos muchísimo y muchas personas eh, van a aprender cuando estemos eh, haciendo el eh, lanzamiento del de nuevo producto. Que les digo, no es cambiar de tema, es que nosotros tampoco podíamos quedarnos que También nos dieron la opción a las personas que construimos para seguir construyendo. Y créanme, no cualquiera hace eso, no, no lo he visto yo. Este video de cuándo es que hablan del nuevo producto fue subido hace tres días comentarios desactivados esto habla mucho sobre sobre lo que está comentando la gente acá bueno continuemos viendo yo en, en, la, en lo que yo llevo ocho años en, en la industria eh, y en lo digital no he visto que alguien tenga eh, la cara para plantear, créanme que he conocido muchas casos que ya no existirían pero acá eh, seguimos con, con ellos, quiero que sepan que ellos están ahí que no pueden estar ahorita haciendo esto que nosotros hacemos porque pues están ocupados, eso no es cualquier cosa Listo muchachos, entonces de verdad los quiero mucho eh, bendiciones para todos, nos, nos vemos en la cima del éxito aguanten que los verdaderos guerreros eh, de verdad son los que eh, tiene los mejores éxitos, bendiciones Muchísimas para... gracias, gracias Gerson Gracias a todos, bendiciones Muchísimas gracias, muy amable por compartirnos tu visión este gran empresario latinoamericano aquí en esta sala azul con él acompañándonos en esta noche Ese señor que está hablando de fondo ya, ya lo hemos escuchado anteriormente ya hemos hablado, bueno ya él ha aparecido en algunos videos, es un señor como calvo de Zoom está Victoria Zapata Victoria, si puedes abrir cámara te agradecería ahí para que nos acompañes en esta noche eh, compartiéndonos tu visión con respecto al corporativo, ya que es algo que todas las personas eh, se preguntan Hola, hola, buenas noches para todos claro que sí, con mucho gusto Victoria Zapata eh, quiero que les quede absolutamente claro que no hay ningún inconveniente con el corporativo. OMP. Que les quede absolutamente claro, dice doña Victoria Zapata. No hay ningún problema. No están pagando, pero no hay ningún problema. OMP Group tiene el corporativo. Dilawar, Andreas y Mike continúan siendo, y Mike Sims continúan siendo el corporativo y son el respaldo de la compañía. No ha habido. Ningún cambio. Qué buen respaldo, personas que ya vienen de estafas anteriores. Muy buen respaldo. Hasta el día de hoy. Inclusive, para que a ustedes les quede más claro, quiero corroborar que Mike Sims estuvo el año pasado en octubre en un evento de DD, uno de los equipos que forman parte de, de el nuestro entonces eh, estuvo respaldando aquí en Punta Cana donde en este momento también nos encontramos realizando un evento claro, cuando estaban pagando y ellos estu él estuvo y también estuvo en el evento GoPro en diciembre y pues Andreas y Dilawar en este momento están a cargo de los pagos de la gestión, del tema de la gestión de pagos con... esa señora lamentablemente está muy manipulada y ella lo único que hace es repetir lo mismo que le dicen gente que está arriba de ella. El broker, porque pues lo más lo fundamental para la compañía es cumplirle a las personas que depositaron el dinero y la confianza adicional. Por eso nosotros también estamos aquí dando la cara. Porque realmente, como decía Gerson Durán, gracias a Dios, no sí, incluso desde la partida de Cerro yo no me dediqué a este a continuar con esta oportunidad por dinero sino por el respaldo a un equipo que ya venía construido entonces por dándole dinero. continuidad quiero que les quede claro que Dilawer y Andreas están aparte de la de gestionar los pagos con los brokers están también al frente de las personas que están en de los beneficios que están comerciales de las personas que se han dedicado a, a distribuir el negocio, la parte de distribución. Ellos están enfocados y pues en, uh, continúan siendo el equipo que respalda a la compañía. Valerie y Kate, ellos están encargados del lanzamiento del nuevo producto. Esa es toda la información que tengo sobre el corporativo Vicky Sampata al servicio de ustedes. Muchísimas gracias Vicky, una persona también con grandes resultados a nivel mundial y que hoy nos, nos habla de un tema que también las personas estaban preguntando muchísimo. Bogdan Galecki, conectado desde América Latina, también nos quiere compartir su visión de todo Uy, lo que... Uy, este señor, este señor, este señor, tremenda joya, ya sé quién es. Indudablemente está pasando actualmente este gran grupo empresarial y lo que viene para los próximos días, meses y años. Bogdan, gracias por estar aquí con nosotros No, gracias a ustedes realmente, eh, la verdad que les habla Bogdan Aleksky eh, yo soy de las personas que soy supremamente agradecida con todo lo que sucede, sea lo bueno o lo para aprender eh, y también muy agradecida de conocer una cantidad de personas que han aportado en mi vida y es lo que me gusta eh, sé que la situación que sucedió no es la más cómoda pero siempre y cuando la compañía ofrezca soluciones, pues yo siempre voy a estar respetando esas soluciones. Pudimos ver que ya todo este proceso está avanzando, ya los pagos están llegando, ya el broker está funcionando, ya una cantidad de cosas. No en el tiempo que de pronto hubiéramos querido, pero... Eso que él menciona, que los pagos están llegando, dos o tres pagos, o sea, son contados con los dedos de una mano los pagos que realizaron de 3 millones de cuentas o sea realmente lo que están haciendo es lo que lo que dijimos anteriormente de que le iban a pagar a menos del 0.1 por ciento y que iban a hacer pagos esporádicos simplemente para eh, calmar a la gente y eso es lo que han estado haciendo Pero ya todo está avanzando y como todo avanza pues nosotros también tenemos que seguir adelante también tenemos que seguir eh, buscando nuestro futuro apoyando a las personas que realmente quieren seguir adelante, que quieren una vida diferente, que no se quejan de lo malo, sino que buscan soluciones. ¿Qué nivel y, de manipulación? pues claramente la compañía también nos ofrece algo totalmente nuevo, ¿cierto? Como decía Vicky, lo corporativos corporativo siempre está ahí, ahora bien, eh, siguen unas personas que también son supremamente importantes para nosotros y son nada más ni nada menos pues iniciando por Nader, por Deljo, que es, es el nuevo CEO de, de Go Global la verdad que es algo supremamente bueno eh, Esteban, ¿me vas a compartir las pantallas Sí, ya mismo Por favor, gracias Entonces queremos compartir con ustedes la diferente información esta es la noticia de Business for Home. Lo que hace es que Go Global adquiere la red, toda la red de, de Omega Pro, de lo que existía en Omega Pro, toda la red, o sea, todos los usuarios pasan como un espejo a la red de Go Global, a la compañía. Y aquí tenemos a al señor Nader Bordelho, que... Demasiada gente hablando de fondo. Es, pues ya lo conocíamos, era el, el presidente de Omega Pro y claramente pasa a ser el CEO y acompañado de A.K. Kali eh, estas dos personas, no sé si de pronto ya sabían eh, la hoja de vida de ellos todos dos vienen de una empresa que se llama Genes eh, Nader fue el gerente para, para Europa de Genes y A.K. Cali fue el gerente para Estados Unidos de, de Genes la verdad son personas que aportan muchísimo valor, eh, no solamente la energía que tienen, las ganas de ayudar a la gente a hacer un cambio en la vida de las personas y eso es lo que buscamos ahora con Google Global. Siguiente, por favor, está. Aquí podemos ver a AK Cali, lo pudimos conocer hace muy poco eh, en, en Maldivas. Ya lo estaban presentando como el CEO de la compañía, CEO, oh, perdón, y se va a encargar de toda la parte de, de, de operativa de la compañía y pues 20, más de 20 años de experiencia, amigo de millonarios en, en Estados Unidos. Amigo de millonarios, vea la, la, la, la, la, lo vacío de sus argumentos. Es amigo de millonarios. Tiene una eh, hoja de vida intachable y pues aporta mucho valor en lo siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, eso esto, este link lo podemos rotar para que ustedes lo puedan tener en diferentes grupos. Ya hemos pasado la información, eh, pues claramente es, es amplia, está en inglés, podrían traducirlo, pero claramente, como lo dije anteriormente, tenemos que seguir adelante. Y va a haber una situación, y quiero que lo entiendan, nosotros no es que estemos dando la... La, la persona que grabó esto... A la... A, digamos, la espalda, a la situación... Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede. Seguimos muy pendientes de lo... O sea, por lo menos, si va a grabar el, con el micrófono externo, por lo menos irse a una habitación donde esté solo, que no se escuche el ruido de... Fondo. Nuestros clientes, y estamos pendientes también de que les paguen, de que... Pero bueno, lo importante es que el video está acá. Que pase el dinero al broker, de que después de que ya todo se haya superado, les indicaremos cómo poder ya después retirar los dineros, ya cuando pase todo esto. Y esto es, es lo bueno, que hay dos equipos de trabajo que están ahí terminando de solucionar, pero adicional a eso también para las personas, esto no es una camisa de fuerza, esto no es obligatorio. Pero los que deseen continuar a, para poder vender un producto, algo de generar valor en las personas, pues pueden continuar con Google Global, puesto que la red total ha pasado a esta compañía y se pueden beneficiar del nuevo producto que estamos proponiendo. Adelante. Y esto es lo que hemos visto. No sé si recuerdan, nosotros siempre estábamos eh, impulsando el tema de educación. Queremos que muchas personas se puedan educar con nosotros, darles un, un sistema de valor para que las personas tengan un cambio de mentalidad, algo diferente. No es solamente hacer dinero por dinero, simplemente buscar una manera de que las personas puedan tener una mentalidad diferente, ser personas de bien y obviamente poder eh, cambiar su realidad, sea en cualquier... Ser personas de bien. En cualquier área, sea en sus trabajos, sea en, en su empresa, sea que no han creado empresas y que puedan empezar a generar eh, emprendimientos. Y este es el problema que hemos visto, porque más cada vez la educación. Eh, digamos que no tiene tanto sentido yo yo igual respeto a todos los eh, que hayan estudiado alguna carrera yo soy eh, eh, yo estudié comercio exterior y pues lastimosamente nunca la pude ejercer, de hecho me dediqué a los eventos y pues a inversiones y a, y a propiedad raíz desde hace mucho tiempo. Entonces, realmente mi profesión nunca la pude utilizar. Entonces, pero me empecé a educar, me empecé a educar, empecé a, a invertir en mi educación, en mi autoeducación y me entrené con grandes personajes y ellos me llevaron a pensar de una manera diferente para poder buscar resultados diferentes y eso es lo que proponemos ahora con Google GoGlobal y queremos que las personas desarrollen diferentes habilidades tales como liderazgo, como crítica y capacidad de resolver problemas porque esas son las cosas que hacen la diferencia no solamente en sus trabajos o en su día a día sino en en su vida cotidiana además también eh, incentivará a... vean cómo hablan de go global como una eh, academia de enseñanza sin embargo nunca te dicen cuáles son los temas cuál es el temario qué es lo que van a aprender o sea todo esto es una mampara para llegar a la parte de, eh, de los bonos por referidos a la, al, al trabajo en equipo a la colaboración al profesionalismo y también al trabajo con ética y adicional a eso habilidades de comunicación aquí hay una frase muy interesante de Jim Rohn que dice que la educación formal te puede generar un estilo de vida, pero la autoeducación te hará crear una fortuna adelante por favor y esto es Go Global. Y queremos también eh, Aquí esto, compartir toda la... la misión de la no La presentación. Esta parte no la vamos a saltar porque ya la hemos visto mil veces. Hemos visto mil presentaciones de Go Global. Ya está el panel circulando por toda Internet. Luego se tendrá en abril del 2023 el lanzamiento oficial. Así que todas las personas, como decía ahora Lorena, lo que tiene O sea, eh. El lanzamiento es el otro mes. Yo pensé que ya lo habían lanzado. Tienen que es simplemente tomar acción. Más del 96% de las personas que tenían cuentas con la compañía Omega Pro han decidido continuar con el trading. Esta es la más clara demostración de... Han decidido continuar con el trading porque di al no haber manera de retirar, Continúa. Confianza. Esta es la más clara demostración de que las personas confían en el cooperativo, confían en un trading que ha sido exitoso todo el tiempo y que ha respondido a cada instante. Que ahora está viviendo un momento especial es algo, pero la gente mantiene esa confianza. Indudablemente en altos niveles. En junio será una convención global a nivel mundial. Luego en octubre será el primer retiro de liderazgo que se tendrá indudablemente en un lugar paradisiaco. Luego en enero del 2024 se tendrá la expo. Igual que en, en, en Omega Pro que tenían un cronograma para hasta el 2025, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa imagen que ponían que en el 2023 iba a hacer estas cosas en el 2024, en el 2025 esa gente lo que, lo que genera con ese tipo de cronogramas es, ellos ni siquiera saben si van a durar todo ese tiempo cuando, porque la burbuja puede explotar eh, en estos meses a como puede durar 2, 3, 4 años eh, véanse por ejemplo la serie de Bernard Madoff, una estafa que duró Muchísimos, muchísimos años, desde la década de los 90, y explotó y se dieron cuenta que realmente lo que hacía era recibir dinero de otras personas y pagarle con ese dinero a los demás. Y duró años de años de años. ...global de la compañía a nivel mundial. Abril, en abril, y los siguientes meses, seguirán los siguientes eventos, las siguientes actividades. Que indudablemente seguirán marcando un antes y un después tanto en la compañía tanto para las personas que hacen parte de ella como indudablemente para el mundo del network marketing será una comunidad en crecimiento será una comunidad que ha entendido algo importantísimo que solamente dinero pero sin educación no pasa nada es un factor de multiplicación si hay dinero y no hay educación no hay prosperidad si hay educación y no hay dinero tampoco hay prosperidad esos dos factores aquí confluyen a, para generar indudablemente un antes... Qué bonito habla ese señor. Así es como emboba muchísima gente. después. Hay tres tipos de personas en el mundo. Los que esperan a que cosas pasen, los que ven cosas pasar y los que hacen que las cosas sucedan. Y aquí estoy completamente seguro que hay muchísimas personas que van a hacer que las cosas sucedan. Si todavía nos acompañan aquí en este instante, Gerson, Lorena, Victoria... Y Bogdan les invitaría a que aperturaran sus cámaras y nos compartieran unos últimos segundos. Ellos están en eventos, en actividades, pero estoy completamente seguro que aquí quieren despedirse con todos. Para todos, e indudablemente será un momento histórico este primero de febrero cuando se revele indudablemente lo que será la más grande compañía de la historia del Network Marketing. Este señor utiliza mucho la palabra indudablemente. Una vez más, una marca hito de este gran grupo empresarial OMP Groups, liderado por Mike Sims, Andrea Sacas y Delaware Sign. Empecemos por las damas. Victoria, para que te despidas con todos. Claro que sí, claro que sí. Mira. En este momento me acabas de quitar, y eso sucede, es que dejaste la vara muy alta, ¿no? Pero hice y, y te voy a decir que lo que acabas de decir era con las palabras que yo quería despedir. Decía Sergio Andrés, mi hijo: hay tres tipos de personas, y ya lo dijiste. Excelente. Entonces, vamos a hacer historia, obvio. Vamos a seguir cambiando vidas, a seguir cumpliendo sueños y a seguir dándole con toda, porque, pues, que no nos toque ser de las personas que preguntemos qué pasó. Esa señora o se ve muy simpática, Que es. dejemos pasar. Ya no más. En este momento solamente hay gratitud y una excelente oportunidad. Es decir, ya tenemos que un nuevo porqué. Ya tenemos un nuevo porqué porque ya estamos haciendo las cosas como siempre en excelencia. ¿Como siempre? Se, van? Ah, se fue. Aquí, ¿se van? Eh, eh. Aquí está. Como siempre, como siempre en excelencia, como siempre las hicimos desde el principio, pero ahora ya tenemos más experiencia. Excelente, muy bien. Y en este caso en el caso mío y en el caso de mi hijo Él tenía seis años de experiencia Pero a mí me tocó aprender sobre la marcha Y le doy gracias a Dios a ustedes Y estamos con toda Porque esta oportunidad No, definitivamente no la vamos a dejar pasar Vamos a ver cuántas vidas cambiamos Amén, Victoria Así Lorena siempre. Lorena ¡Ey! Lorena, ¿nos escuchas? Váilese. Lorena, Hola, hola, Hola, hola, hola, hola, hola, hola, aquí. Como que se le frició el sistema operativo. Estoy, qué pena. Esto es, no, casi no puedo activar el audio. Bueno, pues la verdad, primero agradecerles por el espacio. Agra... Bueno, chicos, ya aquí, esto es como la despedida, esto no nos interesa tanto. Eh, ya vemos que todavía existen muchísimos líderes, la gran mayoría de líderes actualmente lo que están haciendo es creando esa sensación de que todo está bien, de que todo está funcionando perfectamente, de que las cosas van a pasar, de que les van a pagar, pero todo esto es una capa para ellos protegerse, para ellos eh, no recibir tanta crítica, tantos eh, embates, porque actualmente en redes sociales, eh, vía WhatsApp les escriben y los están eh, eh, mortificando la vida porque ellos metieron a muchísimas personas. Y lo que pasa con este tipo de líderes es que ellos no se quieren hacer responsables de, eh, de, de lo, las personas afectadas. Entonces chicos, eh, ese es el video que les quería mostrar eh, para que ustedes vean cómo está la situación. De estos eh, de, de algunas personas que todavía siguen Aferradas a algo que no Tiene caso, siguen defendiendo Lo indefendible Chicos, eso es todo, nos vemos hasta La próxima